La palabra la senadora Mora. Gracias, señor presidente. Obviamente compartimos que es urgente una reforma del sistema de financiación que lleva ya un retraso de cuatro años, porque las consecuencias de este sistema son bastante dramáticas en algunos territorios. Pero tenemos que recordar también que quien propició este modelo y lo apoyó fue el Partido Socialista y votó favorablemente a él Pues todas las comunidades autónomas que entonces estaban gobernadas por el Partido Socialista, incluyendo el de Andalucía. Problemas tremendos que ha supuesto este sistema de financiación. Pues Por un lado, ha sido incapaz de garantizar unos recursos mínimos suficientes a las comunidades autónomas para prestar servicios básicos fundamentales. 20.000 millones 20 millones menos cada año ha habido para escuelas, para hospitales o para dependencias. Obviamente esto ha supuesto pues, que se reduzcan las camas en los hospitales, que aumenten las listas de espera, que se reduzcan el número de profesores por, eh, por alumno, eh, que mueran un montón de personas sin recibir la ayuda de la dependencia o que aumenten la interinidad del profesorado. Obviamente esta tarta era demasiado pequeña para todos y no llega para todos, pero es que el reparto además de la tarta es bastante desigual y eso ha provocado que algunas comunidades autónomas estén especialmente infrafinanciadas. Por ejemplo, mi tierra, Andalucía, que ha recibido una media de mil millones menos al año respecto a la media del resto de comunidades autónomas. Pero es que además se ha facilitado y se ha permitido una competencia fiscal desleal, absolutamente, y esto es. Eh, obligación o eh, responsabilidad también del Gobierno, porque se ha permitido que la autonomía tributaria y la capacidad fiscal de la comunidad autónoma sirva para reducir las arcas públicas, iniciándose por parte del de Gobierno de la señora Cifuente en la Comunidad de Madrid una carrera loca en las rebajas fiscales para intentar llevarse el subtributo propio, sobre todo el patrimonio impuesto de sucesiones y donaciones, para llevarse a la comunidad los grandes patrimonios. Pero es que en esta carrera loca han entrado otras comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía. Susana Díaz llega a pactar con Ciudadanos precisamente a la reforma del impuesto a asociaciones. Por un lado pide dinero a Madrid, pero por otro lado reduce las arcas públicas andaluzas. Este sistema, además, no ha reducido la brecha salarial, sino la brecha territorial perdón, sino que además la ha aumentado. Lo que tenemos claro es que deberíamos priorizar por encima de cualquier cosa el que se blinden los servicios públicos fundamentales con un mínimo igual para todos, viva donde se viva, y que eso eh, lo garanticemos. Para eso, obviamente, tenemos que aumentar la tarta, hay que aumentar los recursos de los que dispongan las comunidades autónomas. Por un lado, eso se puede hacer aumentando ingresos necesariamente, aumentando los ingresos, reforma fiscal progresiva, cambiando el orden de prioridad del 135, pero después hay otra cuestión a la que se podría llegar. No tiene sentido un reparto de la tarta como está ahora mismo. Si de verdad creemos que lo fundamental es apostar por los recursos públicos fundamentales, los servicios públicos fundamentales, y estos son los que prestan solamente las comunidades autónomas, no tiene ningún sentido que la mayoría de los ingresos del Estado que provienen de los impuestos del IRPF y el impuesto del IVA se reparta a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas. Lo lógico es que el reparto sea muchísimo mayor para las comunidades autónomas hay que luchar contra la competencia fiscal desleal, poniendo un suelo mínimo de tributación, por ejemplo, y mecanismos objetivos de inversión que tengan claro que eh, a través de ellos se pueda acabar con la brecha salarial. ¿Qué compartimos con la moción? Que obviamente es urgente y es necesario un sistema eh, de eh, financiación autonómica nuevo y ya, no podemos esperar más. Pero este debate requiere eh, una, un alto grado de profundidad. No podemos eh, plantearnos principios genéricos o soluciones coyunturales. Y nos parece eh, la moción eh, que es un poco ambigua, que es ambigua en las prioridades y en los límites a las prioridades. Y por eso nuestro grupo parlamentario se va a abstener.